Soy Carlota de ONIAD y en esta edición de la Real Academia de Marketing te voy a explicar qué es un error 404. Un error 404 se produce cuando no se encuentra una página web. Esto puede producirse por diferentes motivos, por ejemplo, que el dominio esté mal escrito, que la página web ya no exista o que la imagen se ha roto y ya no se encuentra. Por eso es tan importante que si quieres dar por obsoleta o ya no quieres utilizar más una página web, hagas una redirección hacia el siguiente enlace, porque así siempre aparecerá. Un error 404 tienes que tener muy claro que da muy mala imagen de cara al usuario que quiere visitarlo. Imagínate que tú en tu propia página web has puesto un enlace hacia otra página, imagínate que vendes zapatillas y en uno de tus artículos del blog. ¿Enlazas a una tienda de cordones online? Si cuando los usuarios de tu página hacen clic en ese enlace no pueden acceder a la página a la que les enviabas, eso da una imagen pésima. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esto. Si tienes cualquier pregunta, ya lo sabes, deja tu comentario o contacta con nosotros.